Jesús es responsable de la Oficina de Gestión de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza desde 1994. En 2010 ha sido impulsora y gestora de, plataforma, de las plataformas datosabiertos.zaragoza.es y gobiernoabierto.zaragoza.es. Ha formado parte, María Jesús, de diversos proyectos de investigación relacionados con la Administración Electrónica y ha participado también en, en numerosos comités técnicos que no voy a detallar para, para dinamizar la mesa. Lo que sí que me gustaría destacar es que María Jesús ha impartido numerosos cursos, conferencias y ha publicado trabajos en materia de gestión de sitios web, tecnología semántica, arquitectura de la información, infraestructura de datos espaciales, gobierno abierto, participación ciudadana, etcétera. María Jesús, por favor. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por facilitar y darme la oportunidad al Ayuntamiento de compartir con ustedes eh, conocimientos, ideas y proyectos. ¿Quiénes somos? Eh, somos la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza, que tenemos presencia en Internet desde el 94. Nuestro sistema de gestión está certificado por AENOR desde el 2007 y somos socios del W3C. Esto ya indica un poco nuestras líneas de trabajo. ¿Qué web queremos ser? Queremos ser una web abierta. Queremos eh, trabajar en el concepto de datos abiertos por defecto. Para esto sabemos que es muy importante plantear eh, la publicación normalizada, la apertura de los datos normalizada abierta desde origen. Eh, tenemos que perseguir que los datos sean únicos, que sean compartidos, accesibles, georreferenciados, pero desde el origen. Eh, consideramos que todos los datos que se publican en la web son datos abiertos. Para nosotros esto es muy importante. También consideramos que toda la web tiene que ser transparente y reflejar la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza. También es importante la adaptación de contenidos, no el desarrollo de aplicaciones nativas, eso queda para otros. Nosotros tenemos la obligación de ofrecer datos de calidad. Somos conscientes de que tenemos reutilizadores que nos hacen scrapping cuando esos datos están publicados en conjuntos de formatos abiertos. Pero también tenemos reutilizadores que acceden al punto SparkQL y todo el abanico. Uno de los objetivos que nos estamos planteando y que queremos trabajar en ello en el 2014 es que la web seamos un reutilizador más, de forma que cualquier dato que esté disponible en la web sea procesable. Nosotros creamos, nosotros compartimos y nosotros reutilizamos todos los datos que ofrecemos. Para ser una web abierta, para ser o una web que ofrece datos de calidad, ¿en qué estamos trabajando en estos momentos? Pues estamos trabajando en la migración a HTML5, a la migración a CSS3 y a lo que sería RDFA, el etiquetado semántico. Nos hemos dado cuenta que es tan importante publicar un conjunto de datos como facilitar el acceso, la comprensión y el uso. Por lo tanto, tenemos que facilitar los contenidos procesables y que cuando nos planteamos la publicación de un conjunto de datos, tenemos también que plantearnos un API que facilite el acceso, el uso, la comprensión, la reutilización. En este aspecto, a finales de diciembre hemos publicado Lápiz Zaragoza, que lo que facilita es eh, el trabajar con los conjuntos de datos, realizar diferentes operaciones, get, put, post, delete, eh, definir los parámetros, definir los formatos de salida, hacer pruebas. Para nosotros esto es muy importante. La web tenía que ser datos de calidad y APIs. Otro tema que hemos visto, que lo resaltamos, es servicios parco Seguimos trabajando y, como muy bien ha dicho Antonio, esto es una carrera de fondo. Son procesos lentos, pero no hay que dejarlos. Otro tema ha sido el servicio de información técnica. Nos están reutilizando, pero queremos saber quién nos reutiliza y qué conjuntos de datos para nosotros informarles de los cambios que vamos a hacer o un cambio de estructura, un cambio de vocabulario para tener un feedback. Otro tema importante es el servicio de compartir datos. ¿Usted tiene un conjunto de datos interesante sobre la ciudad que puede interesar a la ciudadanía? Díganoslo y trabajemos juntos. ¿Quiere usted publicarlos? Me los eh, da a mí como administración y yo los publico. Es muy importante compartir y estar siempre consultando a la ciudadanía qué datos quiere, qué aplicaciones necesita, etc. Y para concluir, una defensa de la web abierta, esa es la web que quiere ser el Ayuntamiento de Zaragoza, y decir que es tan importante publicar conjuntos de datos como APIs que faciliten el acceso, uso y comprensión. Y muchas gracias. Gracias, María Jesús. Nuestro siguiente ponente en la mesa es Carmen Rus. Según el orden en el que estaba en el programa, les estoy presentando y dando la palabra Carmen, eh, pertenece al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado desde hace 24 años, es licenciada en Ciencias Físicas y máster en Gestión Pública Directiva, eh, trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología, donde ha desempeñado puestos de su directora general de sistemas de Observación, jefa del Departamento de Producción y vocal asesor de la Presidencia, sin duda es una gran experta en esta agencia, y actualmente es directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial, siendo responsable de relaciones externas de la agencia, tanto a nivel nacional como internacional. Carmen, por favor, cuando puedas. Eh, muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a datos.gov por invitarnos a participar en este encuentro. Eh, Bien, les voy a presentar brevemente los beneficios de la meteorología, de nuestra actividad. La misión fundamental de un servicio meteorológico nacional es el apoyo a la protección de vidas y bienes, proporcionando información que pueda ser de utilidad por las autoridades de protección civil, el apoyo al transporte, apoyo a la defensa y, y otro tipo de, de actividades relacionadas que no están relacionadas con la, con la protección de vidas y bienes, pero sí son fundamentales para que el desarrollo de la actividad en la sociedad se, se realice adecuadamente. Asimismo, se, se producen otros servicios específicos que son orientados a, cada, a, a algunos sectores económicos que están, son sensibles a la meteorología, entre ellos podemos destacar el turismo. ¿Cómo se elaboran estos servicios meteorológicos? Fundamentalmente se parte de una buena red de observación que proporcionan datos que nos dan una imagen lo más ajustada posible al estado actual de la atmósfera en cada momento. Estos datos se asimilan y se, se parametrizan y se incorporan a unos modelos numéricos que se corren en unos superordenadores de, de altas prestaciones. Estos modelos numéricos lo que hacen es que eh, simulan la evolución de la atmósfera en el tiempo y no lo que nos, las salidas lo que nos proporcionan son productos productos de predicción. Estos productos de predicción objetivos son elaborados e interpretados por predictores expertos, por meteorólogos y se realiza un control de calidad y a partir de aquí se elaboran y se, se elaboran los productos que van destinados a cada uno de los usuarios, se difunden y llegan a los usuarios finales. ¿Qué tenemos con toda esta imagen? Pues lo que tenemos es información, una gran cantidad de información. La Agencia Estatal de Meteorología posee actualmente un archivo de datos y de información meteorológica que tiene un volumen de 95 terabytes, con un crecimiento diario de 45 gigabytes. Gran parte de ellos es información de datos de las redes de observación, y gran parte, mucha, la mayor parte es información procedente de los modelos numéricos. Igual que se pueden imaginar que es una información espacial muy importante y que además está a varios niveles atmosféricos, no solamente de la superficie de la Tierra, sino a varios niveles. Esta información, para crear toda esta información, el servicio meteorológico requiere instalar una infraestructura, como pueden ver aquí. De, ...de muy alta calidad que tiene un alto coste... ...un alto coste de inversión, y un alto coste de mantenimiento... ...y en continuas actualizaciones para estar consiguiendo... ...continuamente la calidad adecuada que, que se requiere... ...para la elaboración de los productos. Eh, actualmente, eh, bueno, normalmente el presupuesto de la agencia... ...oscila en torno a unos 95 millones de euros al año. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? es necesario rentabilizar toda esta inversión y extraer el máximo valor posible de la información meteorológica que ya se ha elaborado, que está ahí que está ahí a disposición. La creación de valor añadido en la cadena de suministro de la información meteorológica ocurre en tres fases. Por un lado, es está la generación de la información meteorológica en sí, que se realiza por parte de los servicios meteorológicos utilizando toda esta infraestructura. En segundo esto, digamos esto le da un valor, que es lo que he llamado VA1. En segundo lugar, está la puesta a disposición de esta información a los reutilizadores, al usuario final, que se realiza a través de diferentes canales, medios de comunicación, páginas web, dispositivos móviles, etcétera. Y cuando se combina, es entonces cuando esta información meteorológica se combina con otro tipo de información generando conocimiento. Y en tercer lugar, la tercera fase es cuando esa información es reutilizada, es utilizada. Por los, eh, para cada sector económico, para la toma de decisiones, de forma que se mejore la actividad económica sensible a la meteorología. Este, esta última fase es eh, lo que llamamos VA3, es donde se obtiene la mayor cantidad de beneficios, lo que se llama valor añadido acumulado, y ese VA3 es mucho mayor que VA1 y VA2, más VA2. Eh, actualmente los estudios que se están realizando en relación con el beneficio que se obtiene de la información meteorológica están dando una estimación que oscila, que la relación coste beneficio oscila entre 1 a 3 a 1 a 10, dependiendo de los sectores económicos en los que se utilice y dependiendo del desarrollo del país. La generación de valor en estas últimas fases depende, por un lado, de la calidad de los servicios básicos. O sea, es importante que la calidad de la información que se proporcione sea adecuada y se ajuste a las necesidades del usuario. Por otro lado, de la accesibilidad de los datos. Ahí es donde está el papel de estas iniciativas en, en poner a disposición, de la manera más fácil y más accesible posible, la información a terceros. Y, por último, de la habilidad del usuario final para utilizar esta información para la toma de decisiones, para que realmente le sea rentable en su negocio y pueda obtener el máximo beneficio. Ahí es donde, digamos, hay que, en, en las tres partes, por supuesto, hay que trabajar, pero a mi modo de ver, la última parte es la que hay que desarrollar, con más, con más intensidad. Hay que trabajar en conjunto con el usuario para que podamos obtener tanto los productores de información como los utilizadores, llegar a un acuerdo de ver cuál es la mejor información disponible para que podamos poner a su disposición y cuál es la forma en la que ellos lo pueden utilizar para obtener mayor beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, parecemos suizos. Vamos exactamente en programación. Tenemos 20 minutos, le doy las gracias a los ponentes porque ha sido fantástico la disciplina que han tenido en su exposición. Disponemos de 20 minutos para un debate, un debate que les animo a que participen en él porque tenemos unos grandes ponentes y una oportunidad para, para preguntarles y, y para generar una interacción que yo creo que es lo que puede enriquecer esta mesa de manera particular. Así que, es el turno de, de ustedes, de la audiencia, a una primera pregunta. Por aquí ya hay una pregunta. Era eh, una pregunta de Antonio. Era, como ha hablado de los funcionarios, que necesitaban contar con personal preparado, era si tenéis planes de formación específico para formar a los funcionarios de, de vuestra administración en materia de Open Data. Eh, gracias. En cuanto al tema de la formación, eh, nosotros, gracias a la coordinación que hacemos eh, en materia web con unidades de publicación dentro de todas las consejerías, publicar web, la ventaja que contábamos, o ese punto a favor que, que contábamos al inicio de nuestro proyecto es que teníamos ya una relación con, con muchos funcionales de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Y al inicio del proyecto lo que hicimos fue formar a todos esos funcionales ...que son bastantes personas dentro de cada consejería... ...en el tema de, los, de, de, datos, de datos abiertos... ...y además tenemos buena relación con todos los servicios de informática... ...y les dimos otra formación específica para los servicios de informática... ...entonces, a la parte técnica, con esa formación inicial... Y, toda, eh, y todas las peticiones que han ido llegando y, la y las actualizaciones de información que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo, pues ha sido casi una, es casi una formación continua. Y en cuanto, a, son los, y en cuanto a, los, a los funcionales, digamos que esas cabezas pensantes que mueven más cantidad de información están formadas, de hecho muchas veces son ellos los proactivos, y hay veces que hay que ir a un funcional en concreto, que es una persona técnica de tal servicio, que lleva tales datos, vamos directamente a él, no lo canalizamos a través de servicio de informática, vamos directamente a él, le explicamos qué es, qué es datos abiertos, preferimos gastar una hora dos horas en explicarles qué es datos abiertos, porque, eh, por qué se van a sacar esos datos, que es mucho más efectivo que, que ir, digamos, a, a delegarlo en otro tipo de personas y hacer nosotros esa, esa coordinación. Eh, una formación más extensa a todos los funcionarios, pues es muy complicado es decir ir a miles de funcionarios, sino que hay que ir a aquellos que son los que en cada consejería pues gestionan o pueden... Eh, ...saber dónde se gestiona esa información... ...para después ir a cada una de esas personas. Gracias. Hola, yo tengo una gran duda que es... Eh, ...comunidades autónomas... Eh, ...bueno, empezamos por arriba, ¿no? El Estado español... Eh, ...a nivel nacional... ...luego tenemos comunidades autónomas... ...y luego tenemos localidades... ...pero siempre veo que las diputaciones... Las provincias no, no se integran, ¿no? Ni, ni por la parte local o por la parte comunidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se articula o cómo se integra eh, esas 50 provincias mmm, a un nivel diputacional? Eh, claro, una localidad no tiene por qué y una comunidad, bueno, algunas veo que integran, algunas no. ¿Cómo, cómo, cómo están las diputaciones en datos abiertos? Gracias. Sí, yo te puedo contestar en el, en el caso de Castillón, que es evidentemente el que, que conozco. Eh, la Junta de Castillo, es decir, evidentemente, cada entidad local tiene sus, tiene sus competencias, pero en la Junta de Castillo, que hay una actuación que se está haciendo dentro de la red de municipios digitales. ...que bueno que, que es un trabajo que hace la Junta de Castilla y León... ...tanto con diputaciones como con entidades locales... ...en Castilla y León hay más de 3.000 entidades locales... ...muchas de ellas de, de cientos de habitantes muy pequeñas... ...y en todo lo que tenemos es un, es un proyecto... ...en el cual trabajando con municipios... ...creo que son de más de, de 15.000 habitantes y diputaciones... ...pues se les ha dado formación, se les ha eh, explicado son, es, es decir, cuál es toda esta, toda esta filosofía de datos abiertos, se ha hecho una guía de Open Data para eh, para entidades locales y además se les ha dado eh, la, se les está dando la oportunidad a través de una interfaz de publicar sus conjuntos de datos dentro del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. O sea, facilidades se les está dando todas. Evidentemente después ya es la voluntad que tengan esas entidades. No, porque al final son, es decir, la Junta que estoy no tiene, eh, digamos, competencias para obligar a las diputaciones o a las entidades locales a publicar esos conjuntos de datos. Es decir, puede haber una normativa, eh, una normativa a, a, nivel, a nivel nacional, pero nosotros no somos quienes para ir con el palo, digamos, a, a darles. Lo que intentamos es facilitarles, en la medida de lo posible, esas actuaciones, dándoles formación, haciendo guías y facilitando nuestro portal. Por si ellos no quieren hacer su propio portal de, de datos abiertos, porque puede suponer un esfuerzo, les damos nuestra plataforma. Hacemos, que todo lo que está de nuestra mano. Hola. En nosotros, un caso en, en Aragón, tenemos el proyecto Comsen que es sobre contratación pública para publicarlo en formatos abiertos con descripción semántica. Y en ese proyecto trabajamos Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Huesca y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo importante es que nos unamos las administraciones a definir vocabularios, a normalizar vocabularios y la descripción de esos conjuntos de datos. Yo creo que es un poco el interés de cada persona o servicio que trabaja. Hola, hola buenos días. Eh, yo entiendo que la sostenibilidad de los datos abiertos pasa por un, tener un ecosistema activo ¿no? con empresas, personas, eh, startups que cojan los datos y crean valor para la sociedad y para los negocios. En este sentido, quería preguntar a los tres eh, si, si tenéis alguna idea del de uso eh, de datos abiertos en vuestros portales o entornos, eh, y son decenas, centenas, miles, y qué tipo de usuarios son, si son empresas o freelance, autónomos, eh, estudiantes, etcétera. Gracias. Bien, te hablo del sector nuestro de meteorología. Como había puesto al principio de la exposición, nuestro, nuestra actividad se dirige, se diferencia en tres partes muy concretas. Por un lado están los servicios esenciales que en los que estos tenemos una relación muy directa con nuestros usuarios, que son por un lado protección civil, defensa, aeronáutica, etc. Entonces, ahí tenemos un feedback bueno, absolutamente es una relación muy estrecha, con lo cual digamos que lo vamos a descartar. Por otro lado, está una información genérica que se da a todos los usuarios, básicamente la que se publica en la página web. Entonces, ahí no tenemos prácticamente, hay muy poquita información sobre algunos comentarios, ahora en Twitter sobre, bueno, fundamentalmente los fallos de las predicciones y los fallos de los avisos. Es decir, nadie nos dice cuando, cuando acertamos habitualmente. No es resaltable, pero sí cuando se falla. Y luego, por último, lo que hemos llamado servicios específicos, que ahí hay poco hay poco hecho. Y ahí es donde, por eso he querido hacer hincapié en, el última, en la última transparencia, en la última parte, como digamos en la conclusión de mi exposición, que yo creo que ahí es donde hay que trabajar, porque, porque efectivamente, como tú bien has dicho en la pregunta, la sostenibilidad de, todo, de toda la reutilización de datos pasa por, por eso, por su utilización y que estemos trabajando conjuntamente los productores y los utilizadores para… ...para poder obtener una información de calidad y, y adecuada... ...y para que pueda proporcionar beneficios a la actividad. Estamos empezando y digamos que ese es el futuro. Sí, por, por nuestra parte, la verdad es que es bastante complicado... ...identificar eh, cuáles son los reutilizadores, es decir, un portal de datos abiertos... ...en el cual no se requiere registro, pues la gente utiliza tus, eh, tus datos... ...y muchas veces nos enteramos... Pues ...que vamos a hablar con un centro directivo, nos dice... ...pues hay mucha gente que nos pide datos abiertos de tema turístico... ...y les, les redirigimos al portal, son reutilizadores... ...y si no tienes esa conversación no te enteras... ...y la verdad es que eh, aunque ten, tenemos en el, en el portal... ...como hay muchos portales de Open Data... ...en el cual eh, difundimos eh, las, eh, las iniciativas de esos reutilizadores... ...la verdad es que eh, el feedback que tenemos es bastante, es bastante pequeño... ...sí que es cierto que con el concurso de datos abiertos que, que lanzamos... pues Conseguimos identificar a, a diferentes reutilizadores, pero bueno, decir, la verdad es que son bastante heterogéneos. Entonces, no hay un patrón y la verdad es que sí que sí que eh, resultaría bastante útil pues tener eh, identificados de, eh, de mayor, en mayor medida más reutilizadores, sobre todo para poder tener una mayor interacción con ellos. Que con el tema del concurso eh, y algún otro que tenemos identificado, pues sí que nos permite eh, intervenir cierta conversación con ellos, pero la verdad es que sería mucho más interesante. Dentro del ayuntamiento, un poco en el tema de, de sostenibilidad y el desarrollo... Ha sido muy importante la reutilización dentro de la casa, trabajar con datos abiertos. Uno de los grandes beneficiados somos la propia casa que estamos, estamos compartiendo los datos, estamos creando juntos, estamos reutilizando juntos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la casa ya supone un coste porque te est estamos hablando de un único dato. Cara a la reutilización externa, eh, nosotros sí que estamos intentando llevar un registro y eh, el servicio de información técnica que he comentado, para que los reutilizadores nos digan qué conjuntos de datos están utilizando y, y para qué lo utilizan, en estos momentos eh, se abrió el registro a finales de diciembre y en estos momentos tenemos 50 registrados. Del uso del punto spark que es un tema que siempre tenemos dudas si es usado o no usado, estamos viendo que todos los días estamos teniendo cerca de 300 accesos a los puntos de Spark La información que más vemos que se está utilizando o reutilizando tiene que ver con la ciudad, con la movilidad, con las incidencias en la vía pública, agenda de actividades, etcétera. Pero hay mucho que hacer, hay todavía que dinamizar bastante este apartado. Yo, yo añadiría que, eh, que hemos, eh, en la Secretaría de Estado de Telecomunicación y Social de Información, a través de Red.es, de la entidad pública empresarial, tenemos un observatorio donde hemos realizado ya dos estudios sobre el sector infomediario en España que pueden aportar cierta información de interés en relación con esta pregunta. ¿Están disponibles en Internet o si no, no me puede preguntar y, y se los puedo remitir? Yo, van <coughs> encaminadas en dos sentidos. Por una parte, eh, bueno, Antonio, luego presentaré quién soy, para qué, creo que ya. Y por otra parte, a lo de Zaragoza. En lo de Zaragoza se habla de Sparkuel y demás. Eso es como para los que trabajamos en la parte informática lo que necesitaríamos ver en todas partes. Eh, y en ese sentido me gustaría que otros, me parece la más avanzada en ese aspecto, vamos, que otras administraciones también eh, pudieran, entre comillas, copiar esa idea. Entonces, eh, el tema es, dices, que donde más habéis utilizado los datos es para vosotros mismos, en beneficio propio. Y habéis creado, claro, en vuestras propias estándares y demás. A la hora de crear esos estándares, habéis fijado también, imagino, en lo que hay fuera, porque el tema del Open Data está en acabar convirtiéndose, entiendo, en Open Linked Data. Entonces, claro, eh, tenemos nuestro punto SparkQL, tenemos nuestros propios lenguajes, nuestras propias antologías que habéis definido y demás... Eh, ¿os habéis fijado en lo que hay para luego poder enlazar con DBpedia o con otras ontologías por ahí, en el mismo área o demás? Eh, imagino que ahí es donde trabajáis también, ¿no?, para eso. Y hacéis luego pública esa información para decir qué formatos, qué, qué pues eso, por ejemplo, el tema de las ontologías que estáis eh, definiendo y demás. Porque, claro, para los reutilizadores, desde el punto de vista más informático de ese tema, es lo que nos da, bueno, lo fundamental para nosotros, es lo que anhelamos. Porque, claro, Luego, si no, no podemos enlazar con lo que hay fuera. Está muy bien reutilizarlo dentro, está genial, porque lo que vos decís se ha sacado mucho provecho. Pero también tenemos que enlazar con lo que hay fuera. Y ahí la duda que siempre me queda es: ¿eso realmente fuera se está también haciendo? Al final esto va a ser realmente una web de datos o es un, se va a quedar en agua de borrajas? Eso es lo que en ese aspecto. Y luego tengo otra pregunta, pues más luego para Antonio. En ese, o, por ejemplo, me da igual en meteorología, por pues lo mismo, si los datos se publicaran en ontologías reconocidas externamente, demás para nosotros sería mucho más fácil utilizar todo eso. Lo que tendría un punto es ya es, bueno, muchísimo. Bueno, has hecho la gran pregunta, ¿no? Entonces, eh, nosotros a la hora de partir en la publicación de datos abiertos, tengo que decir que hemos partido de IDES, ¿vale? Esto ha sido fundamental para nosotros, porque ya estar trabajando con las IDES, allí ya en el fondo ya se estaba hablando de datos abiertos y se estaban hablando de descripción de datos. A la hora de elegir un vocabulario o a la hora de crear un vocabulario, lo que primero hay que hacer es mirar a ver qué vocabularios existen en el mercado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues te digo algunos proyectos que llevamos en mano, que comentaba antes. El servicio de quejas y sugerencias era un conjunto de datos que nos estaban pidiendo. Había que hacer una descripción. Miramos a ver qué vocabularios había. Vimos que el ayuntamiento de Chicago estaba utilizando un vocabulario que era un vocabulario que se estaba extendiendo y que cada vez hay más administraciones que lo están utilizando, hemos cogido ese vocabulario y lo, hemos y lo estamos adaptando. En el momento que publiquemos el conjunto de datos con esa descripción, que va a ser a finales de este mes, dar publicaremos también el vocabulario que hemos enriquecido nosotros. Otros vocabularios que estamos utilizando, que utilizamos bastante, es el esquema.org. Cuando falta algún vocabulario, pues también lo vamos incorporando y publicamos el resultado de la antología. Y un tema que es muy importante y que sale siempre en todos estos encuentros y reuniones, es la importancia de la coordinación entre las administraciones, entre lo público y lo privado, a la hora de elaborar ontologías, como he comentado, el proyecto de contratación pública. Son procesos lentos, pero yo creo que es donde hay que trabajar y hay que ir allí. Yo creo que la, la web tiene que ser abierta y los datos tienen que ser abiertos y descritos semánticamente. Entonces son procesos lentos, pero no hay que dejarlos. ¿Y crees que a nivel mundial se está atendiendo este, eh, a ello, a estandarizar, por ejemplo, ahora el orientamiento de Chicago que acabe convirtiéndose en un estándar y demás, que en casi todas las áreas acabe habiendo un estándar ontológico en las áreas importantes? ¿Crees que por ahí van los tiros? Porque para los informáticos nos volvemos locos. Claro, yo creo que sí, que tiene que haber un repositorio de vocabularios. Eso es, eso es. Yo creo que es muy importante eh, las prácticas de catálogo de conjuntos de datos, ¿vale? La práctica del catálogo de conjunto de datos de red.es, estás diciendo qué vocabularios estás utilizando. Eh, eso te va a ayudar a conocer los conjuntos de datos que estamos utilizando todos y a normalizarlo. Es necesario una, un repositorio y es necesario seguir trabajando. ...y hay que hacerlo. Y la otra pregunta, mismo más, más enfocado, mismo a Antonio, así... ...bueno, eh, hablamos de que hay muchos entes interesados... ...hay empresas, hay universidades, además... Eh, ...a veces lo que ocurre es que la empresa tiene unas necesidades... ...pero las universidades eh, no las sabemos... ...y a veces, o sea, lo, lo que decimos a los alumnos... Les, ...nos cuesta lo mismo decirles, haces la práctica sobre esto... ...que sobre esto otro, pues qué bien si además eso va a ser muy útil, ¿no?... Entonces, eh, quizás desde el punto de vista de la universidad lo que he hecho a veces de menos es esa, esa relación universidad-empresa, pues las empresas necesitan eh, determinada aplicación para utilizar no sé qué datos que nosotros pudiéramos conocer. No sé si la Administración en ese momento puede actuar un poco como intermediario, porque nosotros podemos proponer proyectos precisamente enfocados a eso que sabemos que va a ser lo que se va justo a necesitar. Como universidad nos encantaría porque lo que estamos deseando es investigar y trabajar en el tema y encima vamos a ser útiles a la sociedad. Lo que pasa es que el tema de ponernos en contacto a mí me encantaría que las administraciones tuvieran como, fuera un poco punto de encuentro, y, mira, nos piden esto, ¿quién estaría dispuesto a trabajar en ello? Porque es una manera de que para nosotros investigar, que es lo que queremos, y, y las empresas beneficiarse y dar un servicio a la sociedad de valor añadido, que es lo que pretenden los otros abiertos en, en última instancia, ¿no? O, digo... Sí, la idea, realmente es interesante. La cuestión es saber eh, qué interlocución haces con todas las empresas que puede haber una comunidad o en, un, o en un municipio para decir, oye, ¿qué necesitáis eh, que pudiera hacerse con datos abiertos? O sea, la mayoría les van a sonar a chino. O sea, la cuestión es eh, ¿cómo, cómo hacemos desde una administración hablar con todas las empresas. O sea, hay hay, decir, hay una agencia de desarrollo económico que habla con empresas y conoce la iniciativa de datos abiertos y que puede, en ciertos casos, pues decir, oye, y hay esta iniciativa. Pero claro, hablar con todas las eh, con todas las empresas es muy, es muy complicado. Es decir, evidentemente, nosotros si sí conocemos eh, una necesidad que puede haber una empresa que nos pueda llegar, pues evidentemente decir, vamos a tomar nota y si hay alguien que la pueda hacer, una universidad, un centro de formación, la vamos a canalizar a través de ahí. Pero bueno, es, decir, es una coordinación de muchísimas empresas que muchos no saben ni que son datos abiertos, con todo el resto de, de potenciales, de potenciales voluntarios o reutilizadores, es decir que no son tantos. Es decir, pero bueno, decir, la medida de lo posible eso se hace, pero es Bastante complejo, claro. No, yo añadiría eh, nuestra aportación, estamos viendo que es de utilidad hacer una aproximación sectorial. Por eso esta tarde tenemos un foro sectorial de turismo para profundizar en las necesidades de un, desde un punto de vista sectorial. Creemos que es más, más, más manejable, digamos, más fácil atacar necesidades de un sector eh, si, si lo vemos de manera particular y específica. Y esta tarde invito a, a, que, a que asistan e intente ver qué necesidades existen en este sector, que es un sector importante para nuestra economía. Y quería añadir, María Jesús, algo que has dicho muy importante. Eh, creo que nosotros estamos donde estamos y, y seguimos avanzando porque trabajamos con la universidad. Es muy importante trabajar con la universidad. Nosotros trabajamos con la Universidad de Zaragoza, con la Complutense de Madrid, con el consorcio W3C. Esto no se puede hacer solo. Hay que estar trabajando la parte práctica con la parte pragmática. Eso es importante. Un minuto para la última pregunta y.